Me llamo Lila y tengo 27 años. Cuando tenía 20 años eh, pues no, eh, no sabía que, que podía estudiar y me estuvo informando de todo lo que hacían dentro de las oficinas del Departamento de Juventud. Accedía a la oficina a hablar con la informada juvenil y desde entonces empecé a estudiar en cursos relacionados con el ocio y tiempo libre y, la, y los servicios a la comunidad, servicios socioeducativos. vi mi vocación y me encontré a mí misma y sí que se puede salir adelante cuando una persona está perdida. A mí lo que me gusta es el trato con las personas y sobre todo me, me gusta trabajar con jóvenes. He podido llegar a cumplir uno de mis sueños, ¿no? O sea, ahora estoy trabajando como informada juvenil dentro de las oficinas de información juvenil del Departamento de Juventud. A veces me siento muy identificada, ¿no? Con personas que llegan a mi oficina y que me preguntan ¿Puedo eh, ayudar a los jóvenes? Madrid es oportunidad, Madrid es joven.